Hola, bienvenidos. En este video verán cómo ponerle una contraseña a nuestro navegador Google Chrome, evitando que personas malintencionadas vengan y nos roben nuestras contraseñas guardadas o vean nuestro historial. Bueno, para ponerle la contraseña a nuestro navegador, vamos a ir a copiar este enlace y vamos a copiar desde https control c y vamos a pegarlo en la barra url y le damos enter bueno aquí vamos a añadir este look pw y le vamos a añadir a chrome añadir extensión y se nos va a empezar a realizar la descarga bueno ya nos ha descargado aquí nos va a preguntar que si lo deseamos permitir para el modo incógnito eh, le vamos a decir que sí. entonces vamos acá a google extensiones y vamos a darle en permitir el modo de incógnito listo ahora le vamos a dar clic derecho en este candadito de aquí le damos en configuración y aquí nos aparece todo aquí nos dice autobloqueo, que se bloquee en determinado tiempo eh, Bueno, guardar el registro es guardar las ventanas que nosotros teníamos abiertas antes de que se bloqueara el navegador el bloqueo rápido es utilizar control shift L y se nos bloquea ahorita haremos una prueba de esto así que lo voy a dejar habilitado para enseñarles eh, el modo seguro es para proteger la extensión para que ningún tipo de programa o administrador de tareas eh, elimine la extensión o finalice la extensión limitar el tiempo de intentos ya dependerá de ustedes yo lo voy a dejar así y en caso de sobrepasar los intentos se nos va a cerrar el navegador si nosotros queremos que se borre la historia lo habilitamos. Yo lo voy a dar acá en tenega. Bueno, aquí vamos a introducir la contraseña. Yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ustedes pondrán la que quieran. Acá voy a ponerle una pista para la contraseña. Voy a dejar número. Y le voy a dar acá en guardar. La contraseña se ha guardado correctamente bueno ya podemos cerrar yo voy a cerrar y voy a volver a abrirlo como ven me va a pedir una contraseña bueno, acá si cierro si minimizo se me cierra el google chrome como ven tiene alta seguridad eh, si cierro también se me cierra no me deja abrirlo si pongo la contraseña incorrecta dice que se me ha acabado un intento, dos intentos y se me cierra bueno lo volvemos a abrir y introducimos la contraseña le damos enter y como ven ya nos deja ingresar a nuestro navegador listo chicos esto ha sido todo por hoy espero les guste y les sirva bastante si tienen alguna dificultad, no duden en comentar aquí abajo. Yo estaré pendiente de sus comentarios. Si creen que esta información podría servirle a algún amigo, compártanselo. Y listo, eso es todo. No olviden suscribirse. Y gracias.